Iniciando. ¡Buenas gente! ¿Cómo estamos hoy? ¡Buenas tardes! Eh, Miramos, no. volviendo aquí al desastre <ríe> infinito volviendo. Pero bueno, bueno. Esta, esta vez creo que va a salir bien Sí, sí, sí. Ah, tengo fe, tengo fe eh, eh, Tenemos familia eh, eh, Comenzando diciendo que se nos pasó mm, La primera batalla del showroom después del primer gimnasio Pero después de lo que pasó, de pasó lo que pasó? que pasamos todo súper rápido, se nos pasó completamente y bueno, dejemos eso así y luego deje, a partir de este gimnasio de Misty, ya ahí sí si, eh, hagamos los combates shoddy después de, de cada gimnasio y pues eso así que bueno, sí, eh, no sin, más sin más anuncios parroquiales pues podemos empezar ya sí, yo, yo por mi parte nomás dejé a, a sopas de a, a batman en la caja usé un par de caramelos raros, me quedan seis por usar uh -huh. eh, tú sí los usaste todos creo yo ya usé todos los caramelos uh -huh. raros, de hecho por eso estuve leveleando un poco ahí compré un poquito y ya <risa> ay, eh, ah. yo lo que hice es dejar también a sopas en la caja, no está muerto, lo que en la caja de y leveleé bastante, eh, estuve como <risa> como media hora que es bastante, teniendo en cuenta que tengo la super velocidad Leveleando la ruta esta de al lado <risa> Ush, <risa> Leveleando por aquí Es, es bastante largo Ahí ¿Y? Recién, salen cuántos niveles, 12 por ahí, ¿no? Eh, no joda me salían, a lo, much, a lo mucho salían de a 10, a lo mucho Pero salían de, de, a, de a 3, de a 4 y ahí, ¿no? Una experiencia de porquería guacho, guacho me salió al nivel, al nivel 12 <risa> Tengo suerte entonces Al nivel 12, verga No es que me costó y, y... ah bueno, lo otro también es que, bueno, eh, fuera de cámara, el, por el leveleo, evolucioné a Batman y a Rey Demonio <ríe> nada, nada, nada sí, yo sí, yo a Rey Demonio también, pues por los caramelos rojos que usé nada, yo y junto a leveleo, a dos subió al nivel 17, pero no lo evolucioné quería evolucionarlo en cámara, pero... de resto, más nada más nada interesante, bueno, algunos movimientos y esas cosas, pero... Mm -hmm. Hablando de movimiento, no sé si ya enseñarle a, a rey demonios escabar hey, eh, tumbarrocas, tumbarrocas. vamos a ver qué metes ahí eh, tumbarrocas realmente ahorita es la más más poderosa rugido, rugido recurrente, tumbarrocas y ladrón, mira, recurrente si, si hay alguien que lo pueda aprender no, nadie <ríe> para este gimnasio mm, vendría en bien. mi caso no me vale mucho porque mi tipo planta no no es de daño, o sea, no es de. No es físico, sí sea, es de. Eh, bueno, a ver, Marroca me imagino que lo puedo aprender. Indorino. Ah, no, mira, no puede. No, ya no. Indorino, el único que lo puedo sí. aprender es y... este. Este, Monkey. Sí. sí. Monkey, pero yo creo que no me conviene. Mm. Sí, pero, a mí no me convence tampoco. A mí tampoco me convence. Vamos a esperar a nivel, no sí. me acuerdo cual era Bueno, eh, bueno pongámonos sí. en la faena ¿Y ¿Qué, qué vamos a hacer primero? combatir el rival o de el que está Había, arriba? O habíamos quedado que, que íbamos a subir, ¿no? Pues vamos a subir, pues A ver, ¿este, este man con qué abre? ¿Con qué Pokémon abre? Con un eh? Pidgey... Con un Pidgeotto era, ¿no? ¿Cómo que se llama? El que yo tengo Vale. Bueno, Pinche pichosa. Hagámosle y yo, yo leo a este señor. Vale. Vale, estamos listos. Sí, ya. Vale. Mm -hmm. Hola, Ángela. Esto es más difícil de que lo, de lo que te pensabas, eh. Pues a mí me va de escándalo. He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon. Bueno, Ángela, vamos a ver qué has atrapado. Chan chan chan. Bueno. Vale. Bueno, I'm... Yo empecé con Icans, que tiene intimidad, que me parece increíble. Ok. Yo cojo Guacho porque Perfecto. ataque es furia y listo. Vale. Ok. Perfecto. Eh... Si lo llego a envenenar, sería increíblemente bueno. A ver, ataca rápido, me hace eso. Guacho se baja, pillo tú solito. Normal. Vale, envenenado, perfecto. A ver, poción y cambio. Porque el intimidar me sirve. Vamos a ser inteligente. Vamos a ser te te Bueno, a ver, de inteligentes tampoco te mucho, ¿no? Bueno, porque no tengo pociones. Perfecto. No, Idiota. Pero la ratata mm. cae de, de, de, de un golpe, así que dejó no dura de nada. Vamos a sacar a eh, Creo que con un asco, ¿no? vale, vamos el ataque vale, perfecto vamos bien ahora ya mata el pg a ver, cuidalo. ok, perfecto este acaba de aprender golpes furia de lo que... Solo. que lo vayas lo mejor de lo que lo levele y Charmander Vamos a sacar Abduzcan aunque no parezca la mejor Uy. opción yo creo, yo creo que la es, ¿por qué? ¿por qué? Porque ahora el polvo veneno me, me lo bajo Cuidado con una cosa, ¿no? Que yo amo mi charmander Dale, dale Me quemó me de primeras, no me jodas <risa> <risa> bajo sí, La bajo baja defensa Picotazo sí. okay. eh... venenoso. De vale, uy, envenenado, buenísima Para Acá Vale, nada, nada, nada, nada, nada, nada, y y el resto se nada, ya, Squirrel el abajo, eh, creo que le quedan Ratata, ¿no? Que ¿no? Ah, una hora Mmm. ah, ¿no? Me lo bajo. Su bato, madre ¿no? la drenora, me salen? Ay, cuidado, tengo miedo. Para... Uno, yo ya gané, Dale, yo ya casi. Eh, golpe Karate, está listo, al río. Nada, nada Eso que hacer. Que... Al tiempito, ¿no? Entonces... Listo, ya. Debo el diálogo. Dale, dale, sí. ¿Sabes qué me pasó? Sube con Bill y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon. Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex. Por algo Bill es mundialmente conocido como el Pokémaniaco. Ah, yo también soy maniaco. <risa> eh, él, él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC. Ya que estás usando su sistema, deberías darle las gracias. En fin, sigo con lo mío. Hasta luego. Sayonara. Eh... Eh, en el fondo, ¿eh? en el fondo me das pena, te lo digo en serio. Siempre vas a troncar si arrancas detrás de mí. Toma, te voy a dar un realito porque... me voy no sé qué. Se eh... llama amor. <ríe> un pinche zundere de mierda. Sí. Se, se llama amor, sí. Bueno. Eh, yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla como tú. A mí no me hace falta porque hoy yo voy a mi hora. Bueno, me piro vampiro. Bueno. Eh, voy a comprar fusiones, porque dios mío ¿Quién imbéciles y yo? Yo creo que no puedo Yo creo que no puedo comprar mucho eh, Sí, efectivamente no puedo comprar nada ¿No tienes dinero? Pero yo voy de tranqui No, yo voy de Pan bueno, hacemos el Fuente Pepita, ¿no? Supongo eh, Pues sí o el gimnasio Tengo cuidado con los niveles porque el stargyu es de nivel 21 pues yo estoy bien pasa que los leveleé todos uniformemente o sea no hay ninguno sobre leveleado realmente 18 y 17 vale, vale, vale, perfecto pero claro, que hacemos el yo creo que si nos da, entonces pues damos el gimnasio de último para luego ver si da el tiempo, cortamos y hacemos lo. Eh, ah, voy a empezar ya con el 24. primero. Sí, yo también. ¿Qué dice este boludo? Este es el puente, Pepita. Derrotamos a los 5 y ganó un fabuloso premio. Es que puedes hacerlo? Perfecto. Facilito, P. Easy. Facilito. Mm. Ah, modo no, Nada, nada. Nivel 10. Y facilito, facilito. Facilito, honestamente. Nada... No, no, no, no, no nada que hacer. Easy por aquí. Mega la Easy. Crítico. Buenísimo. Wow. Vale. Claro con la segunda. Listo. Nada, nada. Odish. Eh, Odish, perfecto. Creo que es veneno, planta o solamente planta? Vamos a ver. Eh, si sí, creo... Si sí es planta, no, veneno. Es veneno, planta. Out. Confirmamos, ¿cómo vale. he podido What? perder? Son Es el tercero, te va a costar Sansdrugo. Okay. vale, voy a ver, a ver si evoluciono grita, a Charmander. Para que lo veáis. A ese sí no lo quise evolucionar tras de cámara. Ay, se me olvidó cambiar. Sansdrugo. Duskan Ekans okay. Vale, casi um, De no vuelta. A ver, macho Muy Uy, Dios mío Me veneraron a Duskan Y si yo no llego a comprar los antídotos que acabo de comprar Ay, mi madre Ay, mi madre, pierdo a Duskan Bueno, a ver <risa> Evolución. No, pap Yo quiero uh! mucho a mi, abduzcan, a mi a mi Ibizaur. Y a mi Machado. Y a mi Bien. Macho. Bien, bien, bien, bien, buena, buena Abduskan. Perfecto. <ríe> Vamos a curarlo porque está un poco trambólico. entendido Joder, este antídoto Vale, voy a curar un poquito. Voy a curar un poquito y.. Esto hace un fastidio. Y regresamos. Hmm. No. Vale. Ropa este chicarro, también he perdido. Perfecto. Vamos a hacer hasta con el Yo soy el vale. quinto, voy a acabar contigo. Wow. Voy a por el quinto, mierda. <risa> Sí, le a poner el picotazo. Picotazo. Picotazo. Picotazo. Perfecto. Uy, Maria. No. Picotazo. Así me mata de golpes furia. Ey, bandas. Bandas. Rey Demonio le, le conviene el picotazo venenoso? Eh, pues. ¿Que lo va a prender o qué? Sí. Pero el Rey, Rey Demonio es que es un Indoran tuyo también. Sí, el, sí, los dos son machos son los que nos toca. Eh, pues sí, claro. Siempre tener un ataque, por lo menos de, de Stab, no está mal. Vale. 15 de, de, de potencia, increíble. Bueno, ¿Qué? pero por lo menos. Creo que para el cuarto gimnasio viene bien. El cuarto gimnasio el es cuarto, tipo planta, ¿no? ¿no? El, cuarto de pla el, no, el cuarto es de planta. Bueno, veneno le gana planta. Picotazo perfecto. Ven, me a... Ah, Vale. No era bicho. Bicho también. Voy a quitar poco de energía. Vale. Mira, picotazo venenoso. También. Antes de luchar con el último, voy a... curar Dale, poco energía. No me fío del otro. Vale, ahí viene el último. Ya voy con el miembro del team. Voy a poner a Washington. Vale, Guacho va a ser clave, Guacho va a ser clave en mi, en mi equipo, es que el intimidar es súper clave. A ver... Enhorabuena, bueno, has ganado a nuestros cinco entrenadores, has ganado un premio fabuloso. Nada, GG, GG, GG. Si me hace falta. ¿Te gustaría <risa> unirte al Team Rocket? Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon. ¿Te interesa? ¿Seguro? Ven a nosotros. Ya te he dicho que te unas, malditas serie. <risa> Necesitas que te mesa, te haré una, una oferta que no podrá rechazar Batallarme, wow, increíble Wow Puta madre, justo me saca Lecans contra Coca. Vale, listo GG, vale. sí Ya terminé <risa> Mordisco, mordisco si es Siniestro, 60 y si retroceder es que y físico también. Es fí pero es físico, ¿no? Sí. Vale, sí, hasta donde yo sé la... 18, hasta, yo, hasta donde yo 8. sé morder es... Todavía es físico. Suba. Vale. A ver, eh, ya lo maté. <risa> sí, yo acá sí. Eh, ya voy... vamos ir capturamos. Es verdad, es verdad, es verdad. Ay, pues, pute, yo yo es quien mando sí, sí. yo para que no lo mate. Con... <risa> Vamos a ver quién tiene menos capacidad, ataque podrá ser el líder del Team pero que, Piénsalo, sería una buena oportunidad fuerte Bueno, yo voy a ir a capturar ¡Ay no! Bueno, ¡No me...! El, el entrenador que está... no... vito todas esas desde la IA. Bueno, voy primero Pokémon de ruta sí. eh, Es un... Ah, no, no, no, no, que... no, olvídalo El mal... es que me encontré con el maldito... ¿Qué no, A ver. Ruta 24 estamos, ¿no? ¿Cómo? Aquí al ladito del puente Aquí al ladito del puente, ¿no? ¿Qué pasa? Para que no nos confundamos ¡Widdle! Aquí es Ruta 24 y ¿no? <risa> Car bueno Car sí, no tengo así Sí, aquí al ladito del... Car sí, sí, sí, sí, la 24 Eh, me salió un Car RP Ajá Vigota no lo debería matar, ¿no? Uy, mitad de vida Uy, peligroso Bueno, a ver, eh... Car Vale, butterfly me gusta mucho pero en diseño. Eh, de resto. Mira, la... pues salió un Whittle... El... La confusión puede ser muy útil, y yo, pero... sí. yo sí creo utilizable. Um, ya está Whittle atrapado, perfecto. ¿Qué, Listo ya. mote moteles ponemos. A ver, mmm... Son dos bichos. Sí. El bicho es you. Literalmente el, el bicho. bicho su. Literalmente el bicho. El bicho. Le voy a poner el bicho. Si me salía hembra le ponía mel otra vez. Pero no, <ríe> si me salió macho. Pues le pongo el, el bicho. bicho. El bicho. Su. Vale. Vale, yo creo que primero gimnasio, ¿no? Ya después de, de esto. Sí, dejamos de último lo del. lo de Vilno, oh, O facturamos.. El de la Ruta 25. Atracción. Ah, es verdad. Podemos capturar, sí. Pues, pues yo creo que sí. Vamos a capturar A, Ryo. a ver. Yo voy a capturar arriba. El primer Pokémon de la Ruta es un... Otra vez un Caraypio. Vale. Un Odish. Vale. Odish evoluciona a... No me acuerdo cómo se llama la evolución intermedia. Pero... Luego es un Gloom. Uh -huh. Haglo Con piedra, piedra solar, con creo plum. que era. Ah, sí, el final es Bile plum, creo. Un Caterpie, no, este no me gusta. Este sí no me gusta. Tiene una Pokéball ah. así. ¿Pokeball? Vale, ¿Debería capturarse? Es... Vale, perfecto. Eh. Odish. Eh, vale, Odish no me mola mucho, Cater... la verdad. Caterpie a mí no. Así que no, no creo utilizarlo. Vale. Mm... No creo que lo vaya a utilizar, motes. aunque sea interesante para este gimnasio, pero no creo. Bueno, eh, motes igualmente. Eh, ah. Un Caterpie y a ti qué te toca? un... Odish. Pues mira, los Caterpies se comen las hojas. Ah. ah, no le íbamos a poner... ¿Qué? ¿Qué le llamamos? Le llamamos ¿Qué? ¿Cómo? No, ni idea, no, es que yo ni idea ¿Tú qué ibas a decir? Que le iba a poner, eh, punto guion punto xd <risa> Punto-guión punto, ok, perfecto Mira, total no creo que lo vaya a usar punto guion punto... xd <risa> Vale, ahora sí vamos al gimnasio A la verga mm. <risa> O sea, me eh, gusta bueno. tampoco que voy a dejarlo en el PC de una vez no, no, no voy a ni editarlo en el layout Yo no, yo también Yo el, al, al Carp y al Odish ni siquiera los voy a meter en el, en el equipo ni nada eh, mm. Gimnasio no entonces lo dejo. Gimnasio pues... Um, le tú lo de el aspirante, bueno, lo, lo, lo el tipo de la entrada Ah, ok bueno, ¿cómo eh, puede ser tan... <risa> Buenas <risa> Hubo eh, no un problema técnico Pero eh, bueno Bueno, te... ah, bueno tú, tú con un corte lo, lo arreglas Pero yo, yo me toca sí. empezar desde aquí Sí, sí, eh, hubo un problema no, y pues... bueno, nada eh, Pero bueno, me sirvió porque... Mientras esperaba otra vez, eh, me acordé que no usaba los caramelos raros y aproveché Yo de... Te... O sea, leer... Yo sí le utilicé. Ajá. Yo sí los utilicé para el el que acabo de atrapar. El bicho. Ah, ok. Sí. Ah, mira, pues, es que vidril el carreador tremendamente. Sí, el bicho sí. Yo mientras esperaba, eh, me puse el Odish es ¿Que y lo puse según el mío? El... Pensé que era macho. <risas> qué pelotudo. Lo puse a, a levelear y luego me acordé que tenía los caramelos raros. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, pues nada. No. Los voy a usar antes de, <risas> de empezar esta locura. porque este gimnasio todavía no tienes... Ah, no, dices que acabaste de ¿no? Te sirve. Sí, no. Menos mal que me salió un nivel 14, nada más le... Bueno, le level, leveleé level, dos niveles. Le pones el recurrente y listo. ¡Es hey, verdad el recurrente! Vale, cuidado. ¿Dónde está la...? De sala, el 7, bueno, a ver. 1... 2... Somnífero. Uy, somnífero. Uy, uh, uy, uh, uy. Uh. A ver, ¿de entre polvo y paralizador? Prefiero. Somnífero y polvo, veneno, también. Son cosas seguras, en cambio la paralizan. Bueno, me baja la velocidad, no, pero... En fin. Y... pero me bajo. No. Un dijeron para que no te esté confundiendo Uf. Sí, sí, sí, también A ver, 16... Yo en mi caso porque 17, tengo 17, ventaja 17, 18, de tipos Por 20. eso tengo el polvo eneno, pero... En tu caso, no Exacto Eh... 20... A ver, eh... Vale, 16 17, 18, 19 Ah, 16 17, 18, 19, 20 cuestiones. Eh, me debe faltar no, un Voy a venderlo al puente Pepita Y a estrellas y pot. Claro, Sí. No? Eh, claro, ¿Claro? ¿Claro? Ah. O sea, hace 50, ¿no? 25, 25, me imagino yo. Vale. Bueno, a ver, me viene bien para el... Dale, me falta uno. Me viene bien para el... Para el Starmic, que es tipo psíquico, y con el bicho... Pues, hacemos... Hacemos desastre. Ah, acá? Acá no... Esto estoy bien eh, ¿cómo vale, vas? estoy listo tú, vale, tú me, eh, me faltó un Yo estoy listo desde que empecé a grabar Más, <risas> Voy a comprar pociones y listo Es verdad A ver, yo tengo pociones Sí, sí, tengo pociones Nada, nada, no, no, no, estamos listos Estamos listos, dijo Guaidó Vale, Le, vale Léelo el tipo este Ah, vale, es cierto <coughs> wow. Hola, aspirante al título. Un consejo. La líder Misty es profesional y usa Pokémon acuáticos. Puedes absorber toda su agua con los Pokémon del tipo planta o dejarlos hecho polvo usando Pokémon del tipo eléctrico. Vale, eso es lo que nos dice el tonto. Perfecto. Y pues ni modo. Splash, soy el primero al ataque. Genial. Ay, este importa, empieza a usar claro. pantalla de uno y es un fastidio ¿Picotazo de veneno? ¿Picotazo de veneno? Sí ¿Picotazo de veneno? ¿No se envenena? Sí, yeah. <risa> ¿No se envenena? Vale, lo voy a terminar con... Ah, no no, ah, es que se tiene que calabro okay. no importa Eh, sí ¡Luis, no puede ser! Wow Mmm... Mmm... Sí, ¡Ay, verdad! pero Tiene un este Bueno, es el tipo claro, no, no. este golden, este golden... No, bueno, no, es cierto, cabrón. Si este Goldín, yo con este Goldín no me a mí no me meto. Bueno, a mí Bueno, más. Buscan no haga el Bueno, a mí no bueno, me A mí pues. vale. yo? Eh. Tú Perfecto. Y a ver... a Demonio, puedes tengo Si está cornada, okay, eh, sí, ese esa, esa Golden Core cornada mi edita. Bueno, ya, me lo tombo porque lo pude envenenar también y todos. Eh, si quieres verlo leyendo. Vale, perfecto. Hola, tú no eres de, de por aquí. Eh, los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué tácticas sigo tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total. Con los Pokémon del tipo agua. Joder, oh, macho. Bueno, vamos, vamos. Bueno. Me, parece muy, me parece muy chévere, Misty, pero te, te conoces la de. La de. <risa> la de. Uy. La tío Cepa. Uy. Perfecto, y usas una, una superposición. ¡Ay, crítico! La puta madre, 2 PS. No me asustes así, Joder. No jodas. Va, quiero dejar el Odis de último. Yo voy a desde último. Vale, voy a usar a este porque seguramente no lo puedo volver a usar Si es que esto es un poco anticlimático con mi basur, con mi visa, pero. pero pero okay. es lo que tiene Vale, el Starmie Joder, vamos a ver, yo lo recuerdo veneno. bastante chungo bueno, Vamos a ver eh, No sé si envenenarlo o dormirlo, Creo que envenenarlo mejor. mejor oh. Rapidez, veneno un poquito de absorber. Okay. Vale. No, no me vaya a Tú lees el diálogo ¿Sí? después porque ya me lo pasé. Vale. Vale. Vale. Favor. Me encanta. Vale, cómo vale. Dice: Te voy a dar mi MT favorita y te da Hydro Pulse. Ah. <risa> absorber. Vale. Creo que con el Odis es pan comido. Vale, dale. Voy a curar otro poquito porque es que no me metió. No me estoy parecido nada. Y con el azul sí. verde ¡Uy! ¡Crítico! Menos mal que curé. ¡Joder! Menos mal que curé. Si no me mata, si tío, por ese ¡Joder, macho! Bien. El me ¿Lo se carrer al gimnasio, no? Me lo carrió, cabrón. Y yo, y yo diciendo que no lo pensaba meter. <risas> nada, terrible. Ese no, dudey se merece su buen puesto en el equipo, la verdad la, la neta, la neta, y no sé a quién sacar, porque saqué a, pues, a Duskan mientras eh, Ajá, voy La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros Y podrás usar cortar siempre que quieras Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos, voy a darte mi MT favorita Ok la MT3 enseña Hidropulso Úsala con los Pokémon del tipo agua Perfecto, nada Ni Gigi. modos GG eh, Diría no, que ahí no sí No lo vas a sufrir tanto, ¿no? El eléctrico, no Y bueno, de aquí a allá ya, ya, ya debo tener a Midoking A rey demonio le enseña su su excavar y listo, ¿no? Claro que hay que estar pendiente de no, que nos pase como la, en el, en el tuyo Claro por cierto, ¿cuándo, ¿cuándo tenemos que evolucionar a, a Rey de Boni? Era a nivel 20 y algo. Déjame revisar. Déjame revisar ratito. Los, los, los nuestros los dos son machos, así que... Déjame revisar rapidito. Déjame revisar a ver cómo es... Él evoluciona al 16. Ah, bueno, más el movimiento. Al 22 es lo mejor. El 22, vale. O sea, lo puedes evolucionar, ¿no? Ya, pero es por el movimiento que aprende que no... Igual ya tenemos la piedra luna una ambos, así que no hay problema. Exacto. Eh, lo otro era... ¿A qué era qué nivel que estaba? ¿A quién? El Raichu 24, ¿no? El Baichu, el 24, sí. <risa> <risa> <risa> ya, ya no quiero que nos vuelva a que me pase la misma. Uy, horrible eh... Ay, vale, no sé quién sacar en el equipo No sé quién sacar Porque, a ver... Icans... Pero es que la intimidar de Icans es clave Sí, Icans está bastante bien Si quieres puedes sacar a tu... a Batman Al pájaro Bueno, sí, porque sí. con rey demonio tengo por lo menos picotazo Yo también tengo picotazo con rey demonio, aquí sí entonces bueno, por lo menos tenemos algo de cobertura aérea. Eh, no es un Pokémon tan veloz, bueno. pero bueno. En fin, porque es que vidrió y reanudó la grabación mía porque toda esta parte la corté Bueno, ya ya terminé aquí. Vale, entonces a la. ¿En dónde estás? En el en el. En el centro en... Pokémon. En el centro Pokémon. Vale. Ajá. Vale, entonces. Y reanudamos en 3, 2, 1 y. ¡Buah! Increíble. ¿Listos? Ahora toca ir a hacer aquí, a Bill, ¿no? Ah, bueno, hay que terminar cierto, de... Para... de bichar a la gente. Sí, esta. sí, sí. Y bueno, lo que queda ya de ahí. Para los que vean mi video, que yo corto toda esta parte. Si quieren ver qué pasó en ese lapso de tiempo, pueden ver el video de el Dragster. Efectivamente. Aquí voy a poner el link de su canal. Y. ¿Y qué? Y eso. ¿Y eso? Ver qué, qué. ¿Qué pendejadas estuve diciendo mientras él se pasaba al gimnasio? <risa> ¿Vale? no. Y pues eso. Lo eh, tengo que vale, el primer montañero. Acabo de bajar del Monte Moon, pero estoy listo. ¿Vale? Perfecto. Macho. Perfecto. Vale. Ah. Crítico. Bien. ¿Qué no, ni siquiera le he equivocado. Ah, un ¿no? perfecto. No ataque. ¿Vale? ¿No? Ataque de no. Velocidad 40, wow. Oh. Los entrenadores Bien. de la zona vienen a practicar. Perfecto. Uy, pobre ratata, valió onda. Speedroll. <risa> a ver, esta pobre ratata ni. Pa su casa. Va a tratarte este para tu casa. Eh, ah, no, llenamos un, una. Okay. A tu casa. Vas a la Bill? pues luchamos primero. Onix. Veamos una. Dos caramelos raros. Vale, con este tres. Ah, a mí me queda. Me queda ¿Y? uno que no usé antes. Okay. Ah, me baja la. ¿Sí? Nah, perdón. Me baja la defensa por cuatro pero no me ataca. Increíble. En el de 4, 3, 4. Okay. Estrategia digna de, de un Gothi. Slowpoke. Ese Slowpoke tiene confusión. Si no mal recuerdo, ¿no? ¡Ay! Y es yo sacando tiene... al. Y yo sacando al Abducan. Vale, lo mejor. Es la que merename. si no mal recuerdo, si, si tenía. Sí, yo creo que sí. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Odish. Ah, más, vale. Creo que evoluciona ahorita. Oh, ¿Es el 21 o el 26? es ah, el 21. ¿Cómo así? Bien, evolución de Odish. Eh. eh Gloom, Baila, Gloom, no, baile El Gloom Gloom es no, pues... un poquito horrible, pero me gusta la <risa> línea evolutiva de Odish. Nomás que Gloom es un poquito feo, la verdad. Bueno, Mucho pues sí, ¿no? Wow. ¡Bien! What? No Gloom, perfecto. Vale, eh, me hacía mucha falta, la verdad. Para tener cobertura de agua. Claro, porque tenía cobertura de roca. De roca, con... de tierra, de todo, ¿verdad? Tenía cobertura de roca con el. Con el manki, ¿no? Pero no tenía ni de tierra Así ni de agua. el manky. Pero. De tierra y de agua, no. Y ahora con el planta lo soluciono. Bueno, que puede pasar cualquier Pero cosa, ¿no? Pero. Pero al menos. Buscando el 21. Un poco Uy, cabrón. ¡Uy! Tengo un 9 banda. Eh, vamos a hacer esto La batería, eh, voy a okay. hacer esto rapidito y... Y corto... <risas> que entre corto y corto no, ya no, no sé nada. cuánto y fue, madre, ya tenemos en total, pero bueno, en fin eh, Voy a... Voy a cortar y vuelvo Buenas Por así. Eh, por aquí ya sí, de Se regreso. nos quedaba sin batería el niño, pobrecito el niño. Ay, pobre, yo de tampoco que no busque el pack encargador pero bueno, ya. <risa> bueno, sigamos con la bueno, ruta ya. esta. como si nada. La débil. Ay, sí, sí, así yo sacando... Bien, así sin vaselina. Y um... sacando montañero a... Yudu, no. Sabía so, que pero. tendría que luchar contigo, Vale. Sí, a lo que el combate, pues a lo que lleguemos al barco más o menos calculo yo eh, Luego sí. lo siguiente va a ser el combate show. Exacto A ver, no peleas conmigo, a ver si este señor no quiere conmigo ¿Quiere problema? Eh, asfos. Mi amigo tiene unos Pokémon muy monos, que envidia Vamos como se nota el super doblaje ¿eh? españolete. Uy, no, increíble, ¿no? Pichi. ¿Qué tiene? Ah, lo pasé rápido. Me dieron un MT. Estoy pensando y si soy un poco. Tres de mis Pokémon son débiles al volador a la vez. El. El Bulbasur, ¿qué más? El Bulbasur, el monkey. Y. El bicho. O sea, el vidrio. Ajá, sí, cierto. Sí. las ahí. En este cabo queda mucha gente. Ah, por, por sí, eso, eso, di por eso me dijiste que sacara a Batman, ¿no? <risa> <risa> Te reventaba Exacto. mitad del equipo. Ay, de hecho, tenemos que hacer el combate ya, ¿no? Hagamos lo de Bill y hacemos el combate. Sí, sí, sí, eso sí, es lo que, lo, que, lo que está diciendo. Claro, es que no, me acabo de acordar y luego yo lo dije ahorita no me escuchaste es que me, me hiciste acordar justamente eso eh, vale eh, o quizá ya. lo que podemos hacer es llegar ya llegué al barco y ahí cortamos el barco hacemos cortamos y hacemos la pelea al final Exacto ah listo bueno bueno, bueno. tú lees lo débil uh, ok a ver <ríe> Buenas, pequeño criaturita. ¡Hola! Soy un Pokémon. ¡No! ¡No la soy! Llámame Bill. Soy un no. auténtico Pokémon. ¿No me crees? Haré un experimento y me mezcla con un Pokémon. ¿Qué me dices? ¡Ayúdame a salir! Eh, vale. No, Cuando se recorte, el Pokémon. <ríe> Vete a mi PC y ejecuta la separación celular. Oh, ¿Qué? ¿Sí? Nos vamos de la casa y se acaba el juego. Vale. Que <risa> eh... lo inició el separador celular del teletransporte. Exactamente. Increíble. A ver. Ya salió. Ver Hola. ¿Qué dice el mamá de. Gracias. Te debo una. Has venido a ver mi colección de Pokémon, ¿no? Bien hecho. Te lo agradezco. Toma esto como recompensa. Ok, tuvimos un ticket barco. El crucero SSI está en Ciudad Calmin. Sus pasajeros. Sus pasajeros son entrenador. Me invitaron a su fiesta, pero yo las odio, tan yo. ¿Por qué no tú en mi lugar? Vale. Eh, vámonos al barquito. Yo, amiga, soy súper única y diferente, amiga. De verdad. Tan yo, amiga, yo también soy única. Tan Somos yo únicas amigas. De amiga. verdad. <risa> Dale. Voy al centro Pokémon. Ay, aquí podemos hacer lo de la. ¿Pero a qué? Ya le podemos enseñar a excavar, ¿no? Excavar a, a nuestro compañero. Que nos van a dar la MT. Mm-hmm. Uh -huh. verdad. Nos van a darle... y eso... eso nos va a cargar básicamente el gimnasio. Siguen. Exacto. Ah, a esta gente le han robado. Seguro que el team Rocket guarda relación con esta barbaridad. Una barbarie, vale. por favor. O sea, Nuestra sí. policía tiene problemas con los Rockets. O es que a son ver, inútiles. Que Yo qué sé. El Team Rocket estará intentando excavar de hacer alguna de las suyas. Ah. Suas. <risa> dichosos Rockets, mira lo que hicieron aquí ¿Ah? Grabaron una MT para enseñar a los Pokémon como escabar Yo que se los quería enseñar, se a man wastra sandro manki puede, joder Eso no lo sabía, vale. Oye, fuera de aquí, esto no te pertenece ¿Quién yo? Soy ciudadana normal y corriente y me crees? No Vale Ni un poquito Vale. A la miércoles. ¿Qué pasó? A la miércoles. Ya me lo. Ya me lo. Ya me lo cargué. <ríe> vale, te devolveré sí, la mitad. Tiro. Mi video. No me durmió el puto. <ríe> A mí también me lo durmió, pero cambia repito. Me Guacho intenta aprender persecución. ¿Cómo? Eh, Guacho tu guacho. Hace mucho daño al rival que pide el relevo. Oh. ¡Ajá! Eso, Eso en, en competitivo era bastante interesante Sí, sí, sí Bueno, ya me dio la mete voy a curar el y... guacho, o sea, mi, mi Spirrow Ah, tu pues, Spirrow ¿Cuándo evoluciona Spirrow? Creo que al 21 Deja guacho okay, ¡Auto! Okay. ¡Me rindo! ¡Me iré tranquila! ¡Vete! Wow. Vale, volveré la CMT que robe Recupero MT28 Yo me voy vale, de aquí voy a... Ya... A Se la voy a enseñar analizar. De luna a ah, ah, rey demonio eh, Excavar y se la... Al 20 evoluciona al 20 Ok A ver, ¿dónde vamos a hacer eh, Excavar aquí en ah, ¿Por porque se lo cambio? Es que tengo picotazo, picotazo venenoso, doble patada y malicioso Creo que se lo voy a... el escabal creo que se lo voy a poner a... ¿Al manqui? Al manqui, no sé Porque... Es que el, lo bueno con rey demonio es que tiene staff, boludo Sí, y tiene ahí, staff con... y... nada, es mejor, y, y es inmune al eléctrico y todo eso ¿Qué? Vale eh, no además yo creo que ni siquiera fue un ataque tipo tierra, el hijo de su madre Otra vez tú No quitar malicia, ya fue Eh, sí, okay. creo que tú y yo tenemos los mismos ataques Sí, y te pego Vale, voy tan bien que ni siquiera necesito curar, así que... Perfecto la animación de... De MT divertida. No se te ha no, no. nadie, ¿no? ¿Ah? No, invicto. Bien, a mí solo se me ha ratota. O sea, el PG. Rutas 5, rutas 5 podemos capturar, ¿no? <ríe> okay. vale. Ya va, que me, que me caí como idiota. Bellsprout Ok, te sale Billsprout. Sí, no me gusta el Sprout, así que no lo voy a mí A dale aquí. Eh, ah, Miau, Miau. Pero yo creo que no Bien. tengo ni Pokéball. No tengo ni Pokéball yo creo que lo mato que con todo. Insectos usa sus raíces para absorber humedad. Okay. Vamos no a dormir. No, es que creo que tengo todos los Pokémon a mucho nivel y lo mato. Lo vale, a dormí, a ver si se captura. Ah, perfecto. Dormido, capturado. Bueno. Miau, eh, no me gusta realmente. Eh, a ver Pongámosle Durante El día se dedica a dormir Y de la noche vigila su territorio Tiene unos ojos muy sensibles A todo lo que brilla Ok ¿Qué decías? ¿Que le ponemos? ¿Qué? Pongámosle No sé Pongámosle <ríe> No me gustan la verdad mm. eh. da... No sé Pongámosle mm. un nombre así bien genérico Pongámosle José. El mío es hembra, el, el problema. ¿El ¿Tuyo es hembra? <risa> el mío es macho. Bueno, José no, María. Eh... José María. José María, <risa> ahí está. Ahí está. Tiene unos acá problemas acá, de identidad sí. de género importantes. Ok. ¿Por qué si entra con él? Sí, sí, sí entra con el modo espacio. Sí, con mis cálculos algebraicos. sí. José María. <risa> Yo tampoco lo voy a añadir al vale, equipo, así que... Ni modo Vale, esto es la guardería, no voy a ni entrar porque no, no, no nos dicen nada interesante Vale, yo pues por si acaso se me muere alguien, voy a dejar a uno Vamos a ver a quién de Subterránea, deja. Ciudad celeste ¿sí? vale. Y aquí abajo, el túnel está abajo Estoy Ah, de pero guardia. Mira, voy, guardia. voy a meter Ojo a, que a que Pillo Espéralo, Voy a meter a Pillo a Voy a meter al, a Batman y aprovechar que lo tengo con... que lo he leveleado para para que no... A ver, cualquier cosa extraña que pase, pues por lo menos tener un poquito de leveleado. Hola, ¿tienes un Nioran macho? ¿Quieres intercambiarlo por un Nioran hembra? No. Qué pena. Ni... ni de coña. No. Bueno, yo voy en la vía subterránea. Vale, ya, ya voy, ya. voy que hacer por aquí, ¿no? Tengo que cambiar Vale, la gente nadie suele perder eso. cosas en esta vía subterránea. Sí. Increíble, guau. Wow. Bueno, ya. Llegamos, ruta 6. ¿Está a la 6? Antes anterior sí. que la, la 5, ¿no? Vale, sí, entonces ya ¿Ah? en esta podemos capturar. Okay. Ya va, yo no... Ah, joder. Es que... <risas> Igual creo que aquí no tengo nada nuevo para capturar. Y de todas si maneras, no me queda miedo. una Pokéball. No voy a capturar. Un meow. Me una Ah, un miedo. No voy a voy. capturar Porque yo creo que aquí ya voy puedo capturar un Magikarp y, y nada más me queda una Pokeball Creo que es lo más inteligente Por si acaso me sale vale. algo que no yo, tengo yo capturé, que capturé. yo capturé al Meowth Ahora okay. ah, los objetos redondos de noche Camina por las calles en busca de monedas perdidas okay. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, ¿qué le ponemos? Le voy a poner... Le voy a poner... ¿Qué te salió? Sí, un miau. Ah, ok. Michi a poner ¿no? Leonardo. <risa> Michi. Le voy a poner Michi, pero Michi 2, porque en honor. Ah, verdad que el otro ya estaba. Michi. Michi 1 ya se había muerto. Voy a poner Michi, Michi 2, pero con letras griegas. O sea, con números romanos, perdón. Ajá. Perfecto. A ver, bichos fue enviado a la caja. Okay. Oh, mira, de Lombradi, perfecto. Mira, Paraliza, vale. Intimidate y paraliza. Este, este Pokémon va a ser muy clave. Muchos muy, bichos que muy clave. Más. Muy clave. Dale, bicho, su. Sí. Vale, Butterfly. El bicho. Si chingan con tanto disparo, de moral. Vale, este pelotudo tenía un, un Squirtle que me acuerdo. Sí, sí lo tiene. No me voy a arriesgar. Sí lo tiene. Ah. Y el otro tenía un Butterfly, ¿no? Ajá. ¿Quién es este? El de al lado tiene un. Tiene dos Pokémon, bueno, un Ratata y no sé qué. Y el, el Cazabicho tiene un Butterfly. Eh, está paralizado. Vale, es que ni siquiera me, me va a molestar en gastarlo. Bueno, esta conversación es privada. Domingué Nerea. Vale. Demonio. Rey Demonio, vale, Pikachu. Bueno, estrena tu excavar, Rey Demonio. Ay, no, empezó a usar doble equipo. Qué fastidio. <risa> Mamón. Qué, mal, qué maldito fastidio. Poco mamón el cabrón. Mamón caca de toro. Ok ¿Cómo se había visto por aquí? Eres fuerte. No. Este es el que tiene el botón Con Energía. Vamos a estrenar deslumbrado Dios mío, perfecto. A ver, puedes envenenar y paralizar. Dios mío, este va a ser super clave. Llegué, banda. Llegamos. Yo subió al 18, perfecto. Ay, este par de cara chimbas que tienen. Uh, yo pues vale, jugaré. ¿Mmm? Uy, marica, casi me botan a guacho. Ya, que yo quiero mucho a mi Icans. E y quiero mucho Icans. E no, pues, no te preocupes. No te preocupes, 3, no te preocupes. No te preocupes, no voy a Bueno, repetido, va pues sin querer repetido, esto no cuento. Voy a buscar la... Voy a buscar la... La caña, creo que está aquí, ¿no? Sí, creo que es un pescador. Me encanta pescar. Es lo más. ¿Y a ti? No puedo ¿Te salir. gusta pescar? ¿Tú no me ¿Quieres das? hablar conmigo? No, <ríe> no. <ríe> Caña vieja Ok Como okay. Oh, puñetas ahí eh, Voy a comprar Pokéball Y a capturar un Magikarp Vale, un Este tiene por colmillos si no estoy mal sí. Pero lo maté de una Vale, creo que ya llegué a Ciudad Carmen Sí, ya llegué a Ciudad Carmen Voy a pescar rapidito y... Nada. Ah, vale. Voy a reclamar la caña. Caña vieja. Vale, eh, en mi Si tiempo... te sale un magicard te toca, te toca ponerle Michi2, acuérdate. Ay, ah, es cierto. Si <risa> sí, me salió un Magicard. A ver, eh, Vamos a hacerse captura de una. Si no lo duermo. No, dale, capturado. No es precisamente rápido ni fuerte. Es el Pokémon más de y simplón de todos los que hay. <risa> vale. Que. Pobrecito. Que maltrato psicológico, ¿no? <risa> eh, Acuérdate de agarrar el busca peleas. Y creo que no hay ningún otro NPC importante en la ciudad. ¿Qué? Eh, ya lo agarré. Vale. Entonces yo nomás voy a comprar. Eh, y vamos directo al barquito, pues. Bueno, yo compré Pokéballs, voy a ver que... me sobra pasta, así que voy a comprar a ver, un poquito de pociones, de Super Pociones, sobre todo. ¿Tres? Creo que con tres. Las claves. Y antiparalizantes, importante. Por el gimnasio. Eh, hace... es verdad. ¿Es verdad? Y... Mira, aquí no venden pociones, ¿no? Mira, solo Super. Mm -hmm. Solo Sopar. Puerto Carmen, vale. Vale. Yo voy entrando entrar que... en barquito. ¿Lo dejamos en todo el barco? Sí, entremos al barco y lo, y lo dejamos ahí. <ríe> Esto es el SS Anim. <ríe> Disculpe, tiene su ticket. Ángel ha el ticket. Ok, adelante. Y menos mal que es solamente el ticket. Y voy me a llegar. Can... Esta canción me gusta voy, mucho. Voy a, voy a quedarme no me gustan en la entrada del barco, no voy a ni entrar todavía. Dale, nah, tampoco. Ah, guardo, guarda, ¿acuérdate de guardar? Importante. Ah, bueno, creo que sí, ¿no? Ya. Bueno. Y... Bueno. Eh... Bien, nos... Vamos a hacer un pequeño <ríe> corte. Hacemos la batalla. Y... Y bueno, adiós. Adiós, <ríe> cuídense. Bye, bye. Bye.